Estamos preparados para darle la bienvenida a nuestros invitados. Lucas, no sé por qué se fue, me parece que tiene miedo. En porque absoluto. estamos con la campeona interprovincial de boxeo amateur, Tamara Aseli. Le damos la bienvenida junto al entrenador, gracias. Fran Morilla. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. gracias. Bueno, bien. felicitaciones, Tamara. Muchas por gracias. Por este cinturón impecable que nos has traído. Campeona interprovincial. Qué título, qué lindo. Sí, sí, la verdad que estoy muy contenta. ¿Qué edad tenés, bueno, Tami? 26. Muy bien. Perfecto. 26. Bueno, Paco, bienvenido a vos también. Él Nos acerca a todos los deportistas Gracias. mendocinos para conocer un poquito más. Este, bueno, la verdad que, Tamara, una gran promesa del boxeo a nivel provincial. ¿Hace cuánto estás en este deporte, Tami? Eh, dos años entrenando y un año para entrenando para pelear. Ah, bueno, demasiado bien te digo, porque dos años dentro del deporte es relativamente es poco, poquito sí, sí, es poco, para pero... algunas chicas que capaz que vienen entrenando desde chicas eh, y ya este logro es muchísimo, ¿no? Sí, sí, es muchísimo, es más de lo que esperamos, pero bueno, bueno, gracias a Francisco que es el que me lleva a todos lados. Y entrenamos todos los días. El profe orgulloso, ¿no? Súper orgulloso. Sí, más bien. por el tiempo que llega, tan poco tiempo. Eh, dos años muy poco en el deporte. Y bueno, eh, siempre se lo dije, que vos sos muy capaz, así que bueno, se logró. ¿Y se cómo logró. está Ami peleando? Bien, ha cambiado su estilo. Ahora ah, está bien. más agresiva. Ah. Eh, ahora Opa. está más. Me dio miedo. <risa> Pero bien, bien, bien, viene bien. Cami vos te metiste al boxeo a una edad en donde no es habitual acercarse uh -huh. al deporte, a este tipo de deportes. ¿Cómo llegaste ahí? Por ahí Fran te dijo, che, le veo condiciones, porque viste condiciones y dijiste Tami, porque no? No empezó boxeo. Mm. Empecé realmente porque quería, me gustaba, siempre me había gustado, pero nunca había empezado. Eh, empecé y al rato yo le, me iba a ir del país, le dije que quería subirme aunque sea una vez al ring y después ya me quedé... Te y, <risa> me y y cual. Seguí ¿Y ¿A dónde te ibas a ir Tami? ¿Y por qué? Por motivos de trabajo. ¿Cuál era tu No, plan? solamente para... Una para experiencia. Todo todo lado, claro, claro. Y el deporte te hizo que te quedes acá en Mendoza. Sí, sí, sí, sí. tampoco pensaba yo seguir peleando, Ajá. pero me gustó bastante realmente, así ¿Y que cómo me quedé? fue esa primera pelea que vos decís, me conquistó, me enganché, me quedo acá? ¿Cómo te fue ese día? ¿Te acordás contra quién peleaste más o menos? ¿Cómo fue? Terrible, fue <risa> <La, hace risa> bastante <risa> mal <risa> la primera pelea. ¿Te comiste muchas piñas? ¿Nervios o porque recibiste mucho? Las dos cosas. Muchos nervios y también recibí varias piñas ese uh -huh. día. ¿Y no, entonces perdiste, se podría decir. Sí, esa me perdió. ¿Y sí. qué te motivó entonces a decir, bueno, la verdad que quiero seguir con esto? Y Porque por ahí verdad, viste a Antuena derrota, uno se bajonea y dice, chau, esto no es lo mío. Y perdí dos veces. Dos veces Ajá. seguía. Las primeras dos las perdí. Pero bueno, seguía. francisco siempre. Me necesita seguir entrenando, entrenar, uh -huh. entrenar y... Aparte me gusta ya entrenar de por sí y bueno, uh -huh. quería probar que podía ganar una pelea por lo menos de arriba de arriba. Ajá. Tenés ocho peleas, Tami, y le contamos un poquito a la gente, hay que tener 20 para pasar al profesionalismo. Ah, okay. ¿Van por eso? ¿Es un objetivo plantearse y decir, queremos ser profesionales? Y es la idea, es el objetivo. Sí, sí, sí. ¿Lo eh, ven cercano? ¿Cómo lo sí, ven? sí, sí, lo vemos lo vemos bien porque incluso en la federación en la que estamos compitiendo, en la Federación Sureste el la Mendocino, hay muchos eventos tenemos muchos eventos amateur y cada vez que hay eventos aparece una rival y bueno eh, tenemos la posibilidad de pelear, siempre nos presentamos nosotros estamos preparados siempre ah, no, no sabía que era así, que por cantidad de peleas Exacto. ganadas medio que, que te asentían eh, no, no ganadas, sino por peleas realizadas digamos, eh, eh, no puede competir una chica debutante con la Tami por ejemplo, porque no, claro. es mucha la diferencia entonces uh -huh. ya de 10 peleas en adelante manera. Sí, ya queda perfecto, libre ¿eh? ¿Cuál, ¿sí? no, no, ¿cuál era la diferencia? Eh, hablando de esto, de las uh -huh. peleas Cuando ya tenés 10 peleas que, Aparte de los nervios, obviamente de debutar En, en una pelea de box ¿Qué es lo que cambia? Y cambia mucho la técnica La, la vivencia, digamos Ya uh -huh. haber hecho 8 peleas 10 peleas, ya es otra cosa Ya haces cosas que antes no hacías eh, Por ejemplo, qué sé yo Bajar la guardia, eh, esquivar, o sea, rechazar los golpes, bueno, uh -huh. eso fueron cosas que mejoramos un montón con la tami, que lo, lo practicamos día a día siempre. Traña, en tu experiencia como profe has visto que cada vez más mujeres se suman sí, al deporte, un montón. es algo que, que va creciendo en ese un sentido. Un montón de mujeres, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Que fue Perfecto. una de las que impulsó fue la locomotora libera, no sé si la conoces. Claro, sí, claro. Bueno. Eh, ella um, impulsó un montón el, el boxeo femenino. Uh -huh. Y acá en la provincia, cómo, ¿cómo ven el boxeo? Hay muchas chicas que se destaquen. Hay, digo, una linda escena como para Exacto. poder crecer Exacto. en este deporte porque por ahí, si no hay muchas chicas contra las que pelear, Exacto. medio que uno tampoco puede crecer, ¿no? Exacto. No, sí, cada vez hay más boxeadoras. Eh, no arrancan de temprana edad, sino que la mayoría son mayores, por así Ajá. decirlo, porque cuesta, por ahí los padres cuesta... Decir, che, mi hija sí. va a hacer boxeo de chiquita, es complicado. Claro. ¿Qué es te complicado? dijeron tus viejos? Bueno, en tu caso tenías 24 años, papá, no, mamá, te pido mil, pero yo a hacer boxeo, claro. O sea, mucho permiso no tenías que pedir, pero más o menos, ¿qué, qué fue, ¿cuál fue la repercusión en tu ámbito de, de amigos, de tu familia? Y creo que nadie se lo esperó, menos ah, que mira. yo, nadie pensaba que iba a hacer boxeo ni que iba a seguir siendo boxeadora. Como digo, yo me metí solamente para, para entrenar y claro. bueno, y me gustó y lo seguí. Y es un deporte que requiere mucha disciplina, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Tami? Me imagino que hay, hay que tener muy en cuenta la alimentación, mucho entrenamiento. Y eh, lo llevo tranqui, tengo el gimnasio a la vuelta, sí me gusta bastante, así uh -huh. que no faltar, ser constante. A full. Ir todos los días a entrenar. Y bueno, sí, meternos a todas las peleas que podamos. perfecto Frank, ¿sí? ¿cómo se plantea eh, una pelea de, de boxeo femenino? En este caso, cuando por ahí las rivales no tenés tanta información. ¿Cuáles son las técnicas, los conceptos que se le puede dar a una boxeadora antes de entrar al cuadrilátero de la verdad? Mira, lo, lo ideal es ver el, el tamaño, el porte que tiene la, la contrincante. Por uh -huh. Si es más alta, conviene trabajar a corta distancia. No trabajar a la larga, en el caso de la pelea que, que tuvimos la eh, pasada, la del cinturón, era más grandota la chica, era más Muy alta. Bien. Y bueno, trabajamos a la corta distancia, metiéndose. Eh, trabajar bien lo, los contraataques directos y, y bueno, eso siempre lo, lo charlamos, planteamos estrategia porque como decís vos, la, por... Por lo general, no sabemos quién es la rival, no sabemos. Entonces, si es su mismo porte, bueno, trabajar eh, a larga distancia, si es más chiquita, si es más alta, son varias. Eh, ¿Juegan variantes. también por categorías las chicas en lo que es pluma, viste que siempre sí, escuchamos con claro. sí, sí, los sí, pesos sí. y demás? Sí. ¿Vos en cuál estás, Tamí? Ligero, uh -huh. eh, ella estuvo en ligero, la pelea pasada fue en ligero. Bien. Ajá. Que es hasta 60 kilos. Perfecto. ¿Cómo llevas si es que por ahí subís y bajás mucho de peso? Porque el boxeador tiene eso de que sí. para el pesaje, bueno, tiene que bajar, cumplir un peso. Y al otro día siempre está un poquito más pesado, trata Exacto. de comer más. ¿Cómo llevan eso con un nutricionista? ¿Cómo se trabaja? Pues por el momento no tenemos un nutricionista, lo vamos viendo nosotros. Pero sí, uh -huh. pesándome todos los días, viendo a ver cuánto tengo que subir, cuándo no. Depende de la categoría en, el que, en la que estemos. Claro. Claro, la idea que... ahora es mantenerse en la categoría eh, 55 kilos, hasta Perfecto. 57. Porque hemos notado que o sea, hasta 60 kilos son más... Son más grandes sí, Son más, claro. Y conviene, no nos conviene tanto. Uh -huh. ¿Y la definís como alguien más pegadora, Tami, o esquiva más, no va tanto al, al choque directo? ¿Cómo te definís vos? Tami, sí. Claro, ¿y, cómo, ahí, ¿y vos también? cómo te ves dentro del ritmo? Uh -huh. Yo creo que sí voy más al choque. Vamos ¿sí a más ver? Hemos <ríe> cambiado ese estilo de ir al choque. El amateur por ahí tiene que ir más a tirar, a pegar, y, uh -huh. y no, claro. no se puede lucir tanto, pero no tiene tanto tiempo. Claro, y el es cuerpo. aprender también a, a recibir, como decían, porque inevitablemente... En una pelea eso va a pasar, si bien uno puede pegar bien y tener lo suyo. Eh, que, y en ese sentido, ¿cómo, cómo has aprendido? Cómo, ¿Cómo es cada vez que, que recibís un golpe? No, También para mantenerse es... concentrado, ¿no? Porque capaz sí. que te puede descolocar del ritmo que venías llevando. Y por el momento, te, más de las primeras dos peleas no me han descolocado bien bien de un uh -huh. golpe, pero... Creo que uno se acostumbra Yo entreno con, con, bueno, con mis compañeros de gimnasio Son todos chicos Ah, entonces estás acostumbrada a que Se controlan, se ¿eh? controlan a pegar Pero claro. uno se va acostumbrando ya A, a, a bloquear y uh -huh. hacer eso Que no, no te impacta de tanto Eso vez. también una de las cosas que nos falta Es la falta de sparring No hay chicas por ahí nosotros para siempre entrenar. Claro, uh -huh. para hacer sparring claro. lo, lo específico del deporte Que es el sparring uh -huh. eh, Siempre nos ayuda una chica ahí De, de un team, del team Memo de Maipú nos ayuda a Romina Olivares a uh -huh. hacer sparring y bueno, ya han combatido tres veces, como que ya se conocen mucho, entonces Pero por ahí es. está bueno cambiarlo de sparring uh -huh. porque al conocerse tanto ya por ahí no, no suma tanto. Chicos, y en boxeo, el que se enoja, pierde por ahí cuando te pegan este, fuerte y, y te, te duele y te sacás y decís, bueno, golpe, golpe, golpe, ¿terminás perdiendo? Y depende de cada uno, hay algunos claro. que se enojan y bueno, le juegan contra, hay otros que se enojan uh -huh. y te juega a favor. Es, es depende, Al cual. es depende también. Bueno, Tami, felicitarte los aplausos para la campeona interprovincial de boxeo amateur nuestra nuestras Mendocina Y la verdad que, Tami, te deseamos lo mejor en todo lo que se viene. Este, saber, por último, para cerrar, si tenés alguna competencia en lo pronto, alguna pelea donde la gente pueda ir a verte, sí. a hacerte hinchada. Y estamos viendo el, a fines noviembre. de noviembre. Vamos a, a ver. De si noviembre, en noviembre hay, hay combate. Perfecto. Sí, sí, sí. Excelente. Es eh, bueno seguir defendiendo el cinturón. Por supuesto. A mantener ese típico. título. Claro que sí. Tammy <risas> Fran, gracias por haber gracias, venido, ustedes, por chicos. visitarnos. Y bueno, éxitos en todo lo que se viene. Muchas Ojalá se de eso de, de pasar al profesionalismo. Sí, y cuando suceda, la vamos a tener acá en el programa. Acá va a estar. ¿Te parece? Gracias, chicos. La vamos a gracias. Chicos, sí, gracias, un placer. A Muchísimas gracias.